A continuación les voy a mostrar un buen lugar para encontrar las motos dentro de Fortnite y así puedan completar sus misiones. Como pudieron ver, este, dentro de Fortnite pueden encontrar esta pequeña sección donde va a ser bastante sencillo encontrar, eh, si no es que una, dos motos dentro del mapa. Es, me parece que es completamente asegurado. Es yo creo que sería mucha muy mala suerte que consigas nada pero eh, lo he hecho un par de veces y si sí han aparecido motos así que ya saben caemos lo más rápido posible en este lugar Justo por donde están los árboles hay un pequeño cofre, les va a resultar de una excelente ayuda porque te puedes encontrar con uno que otro desgraciado desalmado. O bajamos esos desalmados y vamos a buscar el lot primero, el eh, lote, el elote. Este, armas, balas, etcétera, etcétera, etcétera Y justamente por ahí estarán las motos Como les dije Mala suerte, no encuentras nada Pero es probablemente que por lo menos encuentres una moto O un auto también Así que ya saben, toman la moto Y se dedican a hacer sus misiones Claro Eviten caer en el agua, por favor, no hagan eso, es horrible, se pierde todo, adiós, maldita sea Así que pues regresamos de nuevo Y como sabíamos de antemano que íbamos a necesitar una moto extra, pues vamos a regresarnos y a conseguir esa moto extra lo mismo, igual te encuentras a un canijo por aquí... ¡Ah, fácil! Tienes armas, lo bajas de golpe y... Bueno, eso. Así de fácil, así de sencillo, así de rápido. Este... Te quedas sin balas. <ríe> Qué bueno que me tocó jugar contra bots, eh. Qué bueno, porque si no... No la hubiera contado. Y eso es todo. Vas por la moto extra. Haces tus misiones. Y listo. Espero que les funcione este bonito video. Nos vemos. Chingón, chingón. <ríe> 8, <000 puntos. ríe> Chale. Ah, sí. Y no olviden... No debe de caer en el agua, nada con el agua, Olvida en del agua